El equipo de gobierno las decisiones las toma eh, no por ocurrencias, no por eh, lo que eso políticamente te pueda beneficiar o perjudicar, sino viendo las necesidades y las posibilidades de hacer frente financieramente a esas necesidades. Cuando el señor Morala habla de una decisión que adopta eh, en su caso, porque está sin adoptar, únicamente está anunciada como posibilidad para que entre en vigor en el 2024, Quiere generar una polémica de eso a nivel local, en el ayuntamiento de Ponferrada, con una decisión que, que en todo caso depende del gobierno central. Estamos en eso, estamos en buscar el enfrentamiento con decisiones que toma el gobierno nacional. Estamos en que Ayuso ha ganado en Madrid y eso va a hacer que Morana sea el ganador intercontinental aquí en Ponferrada. Estamos en eso, eso es lo que le preocupa a la ciudadanía de Ponferrada. Estamos en eso o estamos en trabajar para la ciudadanía de Ponferrada porque cuando el señor Morala dice a ver si critico ese peaje ¿a cuál se refiere? al que iba a hacer el PP y entraba en vigor en el 2021 tres céntimos para los vehículos por kilómetro y seis céntimos para los camiones ¿se refiere a ese? pues a lo mejor critico ese y critico el que está pensado en estos momentos porque la situación no nos permite hacer frente a un gasto eh, en estos momentos pero también hay una realidad y que hay un déficit de mantenimiento en nuestras vías. Podemos afrontar las cosas demagógicamente, o podemos ser un poco serios y un poco realistas. Y si se miran las inversiones en miles de millones de euros que se han hecho en nuestras carreteras, vemos que se han ido reduciendo paulatinamente. en este presupuesto es en el primero que se sube. La solución a volver a invertir en nuestras carreteras, pues la ironia no la sé. Lo que sé es que, la que ahora se anuncia es la que iba a hacer el Partido Popular y entraba en vigor en el 2021. Este año entraba en vigor. Entonces, por favor, dejen un poco, señor Morales, dejen un poco la demagogia. Vayamos a los temas que realmente le interesan a la gente. Si buscamos el enfrentamiento por el enfrentamiento, pues mire, podemos, podemos yo hablaré de lo, que, de, de lo que iba a hacer... Eh, el, el señor de la Serna cuando era ministro de fomento y él habl hablará de lo que Ábalos ha mandado a la Unión Europea en cualquier caso, en este momento cualquier coste adicional por el transporte es una mala noticia es una mala noticia pero lo contrario eh, eh, el enfoque partidista, demagógico, frentista con temas nacionales es cuando no tienes ideas con los temas locales, cuando no tienes ideas de futuro para tu ciudad y tienes que irte a Ayuso o a los peajes que, de, que decreta el gobierno nacional o a decir que somos sacacuartos, cuartos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lenguaje tabernario es ese de sacacuartos? Necesitaremos recaudar para prestar los servicios públicos. Lo que hay es que recaudar con mesura. Nosotros hemos rebajado gran parte de las tasas, hemos creado una tasa del agua, no, no la hemos creado, la hemos subido, pero es que el Partido Popular sucesivamente, y está en las actas, la iba a subir un 10% y decía que era algo irrenunciable y que se lo había que explicar bien a las mamás, decían, concretamente en el acta la señora alcaldesa, pero luego ya no gobiernan y es una cosa... Vamos, indeseable, saca cuartos. Nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar y sabemos que la gente y los sectores lo están pasando mal. Y ya hace tiempo que trabajamos para tomar medidas de conjunto, pero pensadas razonables, eh, valoradas económicamente, sabiendo hasta dónde se puede llegar. Porque eso es trabajar con cierta seriedad. Lo contrario es farándula, comedia política. Un ejercicio de teatralización de la función de servir a la ciudadanía. Y no creo que ayude para nada. Sinceramente, no estamos en eso. Nosotros vamos a seguir trabajando seriamente.